No te complique más la vida. Solo hazlo. Simplemente comienza y hazlo lo mejor que puedas. La vida ya es suficientemente complicada. No la compliques más con excusas y miedo para comenzar. Puedes seguir los siguientes pasos. Número uno. Define claramente tu objetivo. Identifica qué es lo que quieres lograr y haz un plan concreto para alcanzarlo. Número dos. Acepta que todo no será perfecto. Es imposible. Es importante también reconocer que siempre habrá aspectos que no serán perfectos y que en muchos casos no, no podrás controlar. Número tres. Toma acción. Una vez que tengas claro lo que quieres lograr, acepta que no será perfecto. Comienza, toma acción hacia tu objetivo. Otro, no esperes que las condiciones sean ideales o que tengas todo lo que necesitas para comenzar. Simplemente hazlo con los recursos que tengas disponibles. Celebra tus logros a medida que vayas avanzando hacia tu objetivo, celebra tus logros. Aunque sean pequeños, esto te motivará a seguir adelante y te ayudará a mantener una actitud positiva. Recuerda que el éxito no depende de tener todo perfectamente planeado, sino la determinación y la perseverancia para seguir adelante.